Buenas eh, buenas noches, eh, un resultado tan holgado como el de como el de esta noche por ahí pudiera esconder algunos detalles, no, algunas cosas y ante un Puebla que se jugará la vida el domingo que seguramente será el doble de intenso que hoy, ¿le preocupa algo a Guillermo Almada después de los primeros 90 minutos, quizá las oportunidades que tuvo el rival pero que no concretó, ¿le preocupa algo? Bueno. Buenas noches primero, este, lo primero es... Este, felicitar a los jugadores por el esfuerzo La disposición, las ganas Y bueno La verdad que jugamos muy bien de la mitad para arriba Porque generamos las tres situaciones Y generamos muchísimas más Cometimos algunos errores defensivos Que sí, obviamente, tenemos que corregir y Intentamos corregirlo en el entretiempo Porque en las situaciones que ellos estuvieron Estamos involucrados nosotros Con algunos errores Pero indudablemente este, Son aspectos que tenemos que que apuntar para mejorar en el próximo partido. Pero es mantener el volumen de juego que fue muy bueno y generamos una cantidad de chances más que podíamos haber inclusive haber ampliado el marcador. Si sí, nos genera un poco de intranquilidad, vuelvo a insistir en esas, esas detalles que cometimos, que bueno, nos tendremos que trabajar en estos poquitos días para mejorarlo. Adelante, Alberto Torres. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Todo eh, Bueno, profe, si se le permiten dos preguntas. Eh, primero, parece que tu equipo está encontrando su mejor punto en el momento más eh, importante del torneo, ¿no? Luego de, de un torneo muy complicado y accidentado. ¿Estás encontrando ese, esa forma de juego ideal? Y la segunda, iría en torno a... a ¿A qué tanto cambiar la postura en Puebla? Sabemos que no te gusta echar el equipo atrás, pero con una ventaja de 3 por 0, ¿podrías estar considerando esto? Claro, voy a pasar por lo último, ¿no? de ninguna manera, porque el fútbol es uno solo para mí. Este, no, no, no me... Nosotros tenemos que me... y salir a buscar con un equilibrio. Nosotros no, no, no... nunca apuntamos a... A... a aglomerar gente y bueno a ver si hacemos un gol de milagro tirarle un pelotazo a un compañero que corra 80 metros y a ver si se delude a 5 y hace un gol. La idea es hacer un fútbol dinámico, que estemos mucha gente en ofensiva y estemos mucha gente en defensa, dependiendo del lugar que tengamos que defender. Este, seguramente buscaremos a los 11 que están en mejor, porque obviamente jugamos aquí a 72 horas y la recuperación de los futbolistas es primordial. ¿no? Este, y si alguno no llega bien, jugará a otro que estará bien, como le pasó a Juan Otero, en el partido con revancha con Monterrey. Pero nosotros no vamos a especular ni nada por el estilo. Tampoco nos vamos a desnudar atrás porque nunca lo hacemos. Este, tenemos un estilo que lo respetamos y en el, en el cual queremos. Entonces vamos a ir a tratar de proponer, defendernos con la pelota en el momento que tengamos que hacerlo y buscar las brechas para tratar de convertir goles. ¿no? En definitiva es eso. Y obviamente tratar de cerrar la clasificación. Vamos con una ventaja, pero esto no está definido nos quedan 90 minutos de, de batallar, de lucha, de concentración y, sobre todo, de juego. ¿no? Este, y después, sí, la verdad, me tiene muy satisfecho el nivel del equipo, porque con Monterrey ¿no? la llave fuimos muy superiores a un equipo muy prestigioso. Este, hoy volvemos a insistir, hicimos una muy buena performance desde el punto de vista del fútbol ofensivo, quizás cometimos algunos errores defensivos que no nos gustaron, que normalmente no los cometemos, y bueno, pues tenemos que corregirlo, eso este, la idea siempre es tratar de generar en el arco rival y que no te generen en el propio. Este, cuando nos generan algunas situaciones que estamos involucrados, bueno, nos, nos genera un poco de tranquilidad, pero lo tenemos que solucionar con otro este poquito de trabajo. Gracias. Adelante. Gracias, profe. Adelante, Orlando Castral. Gracias Aldo. Buenas noches Profe Buenas noches. Armando el Servicio Informativo de Deportes Profe, eh, ¿qué le gustó de lo que hizo hoy su equipo? ¿Qué balance nos puede dar del partido hoy? ¿Qué lectura le puede dar y qué tiene que mejorar este equipo más de visitante? Porque es donde un poquito ha sufrido el equipo de Santos durante toda la temporada en sacar buenos resultados y más en esta etapa de, de que ya es, son partidos decir que se dicen de matar o morir ¿Qué es lo que tiene que que mejorar este equipo no, Santista, o sea, de que ha jugado muy bien el fútbol. Usted lo dijo muy bien, de resultados, de porque de actuaciones han sido muy buenas en la mayoría de los partidos. Lo que pasa es que siempre repito, ¿no? ustedes los periodistas se quedan simplemente con los resultados, nosotros hacemos un análisis más profundo y bueno, este, hemos hecho muy buenos partidos y hemos merecido en su gran mayoría, los que no nos tocó ganar, este, tener otra suerte. Pero bueno, esa... Esas inexperiencias que nos costó algunos partidos, algunos puntos, lo hemos volcado a nuestro favor y hemos tenido un aprendizaje, porque la experiencia se, se va ganando al andar, son jugadores muy jóvenes, este, y bueno, seguramente, hemos, repito, hemos aprendido en este, algunas situaciones, y bueno, que todo ese dominio que a veces tenemos cuando jugamos de visitante, el otro día por ejemplo, con Monterrey, este, controlamos todo el segundo tiempo y cuando encontramos a lo último esas cosas y la efectividad es una cosa muy importante hoy la tuvimos por momentos pero también si hubiéramos estado más efectivos el, el, el marcador pudo haber sido más agultado por lo más que también podríamos haber recibido un, algún gol por esos errores que dije anteriormente que y bueno pero tenemos que seguir mejorando este, buscando soluciones defensivas este, y mantener este volumen futbolístico que estamos teniendo, que está siendo muy bien. Adelante, Rolando Ríos. Buenas noches, buenas noches, profe Mada Saludos desde la comarca de Rolando Ríos, de Trascachín Profe, ¿se esperaba un resultado tan agultado como el de esta noche? Bueno, la diferencia siempre con cualquier equipo de un gol. Este, pero siempre les pregunto a los jugadores que la mejor defensa que podemos tener del gol que compartimos es ir a buscar otro este, y así tenemos que tomar prácticamente cuando tocamos, eh, nos toca compartir la mejor manera de defendernos y a presionar ir a buscar nuevamente y sobre todo tener el volumen que tuvimos pero sería irreal si dijera que pues, uno siempre sueña con estos tipos de partidos en Lima llave pero no no, no, repito, uno no lo que piensa es tratar de ganar el partido, y, bueno, siempre es un partido de fútbol mexicano muy cerrado, muy apretado, y la diferencia siempre, casi siempre se exige. ¿no? Cerramos contigo, Ángel Jesús. Esperamos contigo Giovanni Ahí está, sí, buenas noches eh, Guillermo, aquí Giovanni Maimone de Azteca Deportes Buenas noches eh, Guillermo, en el entendido yo sé que todos los rivales cuentan y siempre hay respeto pero un 3-0 ya literalmente, eh, hay que entenderlo es una ventaja brutal tendría que jugar muy bien el Puebla y muy mal Santos para que no se diera para que no se diera esto ¿ya se ven en la final? No, para nada. Este, hace muchos años que estoy en el fútbol y, y ese sería un error de nuestra parte muy grave confiar que esto está liquidado este, nosotros tenemos que tomar el partido como lo que es como una final o sea, estos son 180 minutos terminaron los primeros 90 llevamos una diferencia de tres goles pero tenemos que ir a cerrar la clasificación allá. Y la idea es como le perdono también a los futbolistas siempre. Tratar de jugar mejor de que el rival, que eso nos va a dar mejores posibilidades de ganarlo. Pero de ninguna manera nuestro objetivo todavía no está, no está logrado y hasta que no lo logremos no vamos a dar por cerrado esto, hasta que aparte Puebla ha, ha dado muestras de realidad, de jerarquía y ha hecho un muy buen campeonato. Así que es un rival de muchísimo cuidado y tiene muy buenos futbolistas, bueno, así que para nosotros hasta que no termine el domingo este, y bueno, si ahí logramos la clasificación, proteja de la, la llegada de la Vamos con una última, Alberto Ruiz. que hay dos jugadores que sufrieron mucho eh, meses atrás, incluso en este mismo torneo. Los casos de Félix Torres y de Ayrton Preciado que hoy están encontrando una recompensa, ¿no, profe? Sí, sí, yo no tenía ninguna duda. Félix, jugó muy bien, a veces se le castigaba, pero está haciendo un torneo espectacular. ¿no? desde mi punto de vista, si no el mejor defensa del fútbol mexicano, anda muy cerca. Este, y bueno, Ayrton, conocíamos su actualidad futbolística cuando estuvimos en Ecuador. Y bueno, lamentablemente sufrió muchísimo este, lesiones. El que primero que sufre es el futbolista y su, y su familia. Y bueno, hoy se está reencontrando con el nivel, con, su, con lo que lo conocemos este, muchísimo, trabajamos mucho con él, lo esperamos. Y bueno, lo pusimos en un momento que no estaba en un buen nivel, pero le teníamos que dar continuidad este, en la toma de la fútbol. Y bueno, viene una carrera ascendente en mejorar este, su nivel frigorífico, está siendo es muy importante, como no teníamos ninguna duda que iba a ser cuando estuviera bien. Les agradecemos a todos Muchas su presencia.